La novena conferencia latinoamericana y caribeña va a tener un momento central porque ustedes saben que obviamente lo académico es un eje muy importante pero también lo cultural eh, es un en, entrelazado junto con lo académico para poder plantear una cantidad de temáticas, de cuestiones que pueden hacer a la discusión posiblemente desde una película, de una película documental, de una película de ficción y ahí el festival de cine, el ciclo de cine en la novena conferencia va a ser un lugar eh, central y en ese sentido eh, la alianza junto con la gente de FICUNAM es eh, fundamental pero aparte sabiendo que FICUNAM se va a realizar dentro de muy poco tiempo aquí en UNAM y le agradecemos enormemente con que vamos a hablar porque sabemos que debe estar eh, tapada de trabajo, de, de, de todas las decisiones y cuestiones que hay que llevar adelante para llevar adelante un encuentro tan importante a nivel internacional como es eh, FICUNAM. Abril Álzaga, bienvenida, directora ejecutiva de FICUNAM, eh, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. No, muchas gracias Gustavo por, por acercarnos a, a la gente a la que llegan, la verdad es que si sí estamos un poco, como diríamos acá, en llamas, estamos con el incendio a punto de ocurrir. No, bueno, es que estamos a, a menos de un mes de, del festival y tú sabes lo que implica la organización de un evento de estas magnitudes. Y bueno, estamos a mil, pero estamos felices de que se avecina una gran edición de FICUNAM. La verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado y yo estoy segura de que lo van a agradecer. Bien. Abril, en, en ese sentido, primero lo primero, eh, ¿cómo va a ser este encuentro de FICUNAM? Digo, ¿Qué es lo previsto? Y un poco las fechas para tener el margen, digo, cómo se va a poder participar. Sabemos que la lógica de la virtualidad en un momento fue muy fuerte, pero entiendo que hay cierta vuelta a la presencialidad. Pero no puedes contar un poco mejor vos los detalles. Sí, claro que sí. Va, va a ser del 10 al 20 de marzo eh, y, y vamos a ir en un esquema híbrido. Vamos a estar en las salas. Eh, creemos que es muy importante que después de dos años de, de, de haber parado, eh, no las actividades, porque las actividades nunca se pararon, Perfecto. pero sí esta, esta posibilidad de encontrarnos, de vernos, de dialogar en, en directo, este, de, de volver a, a rehabilitar nuestros espacios, que la universidad creo que necesita ser rehabilitada otra vez, ¿no? Y vamos a, a, a eso, a rehabilitar las salas de cine a tener funciones al aire libre. Eh, también vamos en alianzas con otros recintos eh, universitarios, vamos a tener actividades en Casa del Lago, vamos a tener eh, actividades en el Museo del Eco, por ejemplo, también en el Cinematógrafo del Choco. O sea, vamos a tener actividades muy importantes, pero también eh, hacemos frente a la realidad y, y, y esta pandemia nos ha modificado muchísimo en, los consum en el consumo de de todo, de cultura, de conocimiento, de todo. Entonces, eh, vamos a tener también programación eh, virtual. Pero sí. dejo los, los canales este, por los que vamos a ir para, para el anuncio fuerte, que, que va a ser en breve. Sí. Pero les digo una cosa, vamos a, a tener una alianza muy importante que nos va a permitir llegar a Latinoamérica completa. Bien. Qué importante eso. Eso es muy importante, Abril. Y realmente, digo, yo pensaba mientras que te escuchaba, bueno, evidentemente la pandemia nos ha planteado un panorama donde la incertidumbre eh, se transforma casi en el, en el día a día, en la cotidianidad. Pero por otro lado, estas aperturas que por ahí dan la posibilidad de que no necesariamente, sin viajar físicamente, uno puede participar de un festival de características internacionales, ¿no? Y me parece que por ahí viene un poco lo que no vamos a adelantar por completo, pero no nos estás contando. Así es. Este, bueno, ya venimos haciendo algunas cosas. Por ejemplo, la programación académica la venimos eh, planteando eh, en una modalidad de, de streaming desde hace ya un tiempo. Las conferencias magistrales se planteaban eh, presenciales, pero también tenían un componente de streaming uh -huh. que yo creo que en, en su momento no tenían el peso que yo creo que va a tener ahora. Okay. O sea, toda la programación académica o, o, la, o la programación paralela en donde estamos proponiendo diálogos, encuentros, eh, no sé, seminarios, todo eso va a ir en streaming. La gran mayoría, creo que el 90% de las actividades van a poder tener acceso cualquier persona desde cualquier punto del mundo, ¿no? a través de YouTube a través de Facebook del festival. Pero también vamos a tener posibilidad de programación fílmica a través de nuestros aliados este, que, que en breve los, los vamos a anunciar. Estaremos muy atentos a eso porque es muy importante. Abril, aprovechar para consultarte, digo, eh, hablábamos recién de, de lo que va a ser el Encuentro de Claxo y la potencia de lo académico es fundamental, pero lo cultural eh, muchas veces... Eh, no sé si mirado como con la contundencia que tiene, pero nos puedes ampliar un poco la importancia que tiene eso? Como un, una película, un documental puede llevar a reflexiones que a veces un gran trabajo académico no consigue, no? Así es. Digo, a nosotros nos, nos, nos da un poco miedo a veces eh, cuando, cuando hablamos de un festival de cine, todo el componente académico que tiene porque la gente se espanta, piensa que estamos hablando como de, no sé, física cuántica, que también puede llegar a eso, ¿no? Pero eh, lo que pensamos es que el cine es un gran detonador de reflexiones profundas. Y si una universidad no es capaz de capitalizar, digamos, esas reflexiones, pues entonces, este, no sé ¿cuál, cuál podría ser la distinción de, de un festival organizado por una universidad, ¿no? Y, y, y creo que ese componente es una columna vertebral muy fuerte desde el primer festival, desde la primera edición de FICUNAM, ¿no? Este, uh -huh. el, el convocar a la reflexión, el convocar a, a, a, a diálogos, eh, a confrontación de ideas. No le tenemos miedo a las confrontaciones de ideas. De hecho, creo que es gracias a eso que, que podemos producir un pensamiento nuevo ¿no? y vale. producir un pensamiento crítico. Pensamos que es fundamental que la gente construya un pensamiento crítico y si el cine nos lo permite, y yo creo que es una de las grandes ventajas y virtudes de, de la cinematografía, que nos pone un gran espejo de nuestra sociedad, de nuestra historia, de dónde venimos este, y hacia dónde aspiramos a ir, que también creo que también son modelos posibles que se pueden imaginar, cuando los ves en una gran pantalla, también te dan esa posibilidad. Entonces, pues bueno, el FICUNAM lo tiene como muy, muy presente y muy claro, ¿no?, que esto debe ser posible, que no le tenemos miedo a hablar, eh, pues no sé, de las grandes problemáticas por las que estamos atravesando como humanidad eh, y, y, y hablarlos a partir del arte, ¿no? Este, creo que eso es una... Es un gran vehículo para, para esto y para la construcción de comunidad y de y de identidad y de sentimiento de, no sé, de, de región también, ¿no? Este, creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar a partir de, de la discusión que, que permite el arte. Eh, en este sentido, Abril, tú ya diste un panorama importante de lo que va a ser FICUNAM. Estaremos muy atentos y estaremos siguiendo y te vamos a volver a molestar este, seguramente en alguno de estos días o un poco más adelante, cuando estés un poco más relajada, digo, con respecto a FICUNAM. Pero ¿dónde puede entrar la gente hoy para poder hacer este seguimiento de la información y poder tener los datos concretos e inclusive poder participar? Sí, mira, tenemos una página que es ficunam.unam.mx ya ahí tenemos un avance de la programación, ya, ya anunciamos dos grandes retrospectivas, una dedicada a la cineasta Larisa Shepitko, eh, que eh, bueno, fue cineasta de la Unión Soviética y se murió antes de que fuera esta gran unión de, de, de naciones este, disgregada. Y a Raúl Ruiz, este cineasta chileno, latinoamericano, muy importante y viene desglosado lo que vamos a, a poder ver eh, de ellos. También ya avanzamos un poquito de la programación de Atlas, que es este gran eh, panorama de la cinematografía mundial que está fuera de competencia. Eh, ya anunciamos que también vamos a tener una gran eh, sección nueva, que se llama Umbrales, que es toda una programación de, eh, pues del cine más vanguardista, más experimental, radical, este, marginal, de alguna manera. Eh, y bueno, le estamos este, haciendo un espacio, justamente poniendo en el centro de, de atención a este cine que poco, que poco se ve, a veces poco se comprende, y que queremos justamente contextualizarlo para, para darle el valor que tiene, ¿no? Eh, un, un profundo valor también de reflexión a, a, acerca de, de, de quiénes somos desde una mirada eh, que podría ser menos eh, estandarizada, ¿no? Eh, tratar también de, de, de ser una contracultura al, al, al dogma que se ha venido estableciendo desde una sola mirada. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso viene siendo un poco atlas, y digo, umbrales, y estamos por anunciar muy prontito las competencias de, eh, pues la competencia internacional, la competencia ahora México y aciertos, que será esta semana. Y, bueno, estamos ya anunciando casi toda la programación. Estén muy atentos en esta página, ficunam.nam.mx. Y sigan las redes sociales, que en todos lados somos FICUNAM. Vamos a compartirlo. Ahora le voy a pedir a la gente del equipo de producción que directamente, aparte de poner la página ahí en el Zócalo, lo comparta por todas nuestras redes. Digo, Ahora estamos haciendo en Facebook, en Twitter, en, en Twitch. digo, Y que en este momento compartan, así también pueden tener el acceso bien directo. Y digo, no se vayan ahora, pero esperen un ratito. Terminan el InfoClex y se metan ahí y profundizan, bucean, van por ahí. Eh, Abril. Eh, y y me le digo a toda la gente que está viendo y escuchando, imagínense eh, la maravilla que puede implicar que la gente de FICUNAM que hace este maravilloso encuentro digo, de renombre internacional... Eh, sea uno de nuestra alianza para hacer el festival de Claxo y el ciclo de cine. Eh, Abril, un poco ¿cuáles son las expectativas? Entiendo que para ti debe ser casi dentro de tres años, porque el FICUNAM en el medio, pensar en junio del 2022 debe ser casi dentro de diez años, pero digo eh, eh, el espacio del UNAM en lo que va a ser la novena conferencia latinoamericana y caribeña donde vendrán eh, realmente miles, y no es una forma de decir, miles de cientistas sociales de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe, digo, ahí también vamos a poner cine, ahí también vamos a mostrar, entiendo que posiblemente pueda llegar a ser una selección inclusive de lo que estuvo en FICUNAM, ¿no? Así es, así es, estamos buscando eh, algunos títulos que, que vengan a cuento, digamos, con la agenda de... de... De la conferencia y también estamos aliados con un festival que yo quiero mucho, que es Docs MX, uh -huh. que también creo que este, va, va a tener una oferta maravillosa para, para, para este encuentro. O sea, vamos los dos y la idea es esa, la idea es poder tener eh, la programación más reciente de FICUNAM en esta, en esta conferencia. Y eso es maravilloso, eso es muy importante y se agradece enormemente porque en serio es la posibilidad de, de poner en juego esto que tú decías, ¿no? Digo, poner en eje discusiones, debates, que de lo cultural a veces tiene una potencia varias veces por encima de lo que es un documento que a veces termina circulando entre poca gente y queda a veces muy limitado. Y, y la cultura en ese sentido amplía enormemente los límites de estos debates, de estas miradas. Así que, Abril, eh, el agradecimiento enorme para, para esta charla, de poder hablar unos minutos contigo y de hacerte un momento en el medio de este momento caótico o por lo menos muy intenso. Y la verdad que lo mejor para, para el, el encuentro de FICUNAM, que participaremos, aunque sea de manera virtual, eh, casi como la idea de preámbulo de lo que nosotros para nuestra conferencia, la cual estamos preparando, estamos también con mucha ansiedad de lo, de lo que va a ser esa presentación. Así que, gracias por este encuentro virtual, Abril.